Diarios en Lavos, Las posiciones de las fuerzas AFU en Arteomos en las últimas horas recibieron un fuert fuerte bombardeo por parte de aviones rusos en donde las fuerzas del Kremlin han comenzado a usar bombas de precisión en Bakhmut, lo que indica la liberación de la ciudad que podría completarse en las próximas horas, según TASS informa que las fuerzas rusas han comenzado a utilizar bombas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 unidades del ejército de las AFU y neutralizaron a tres grupos subversivos enemigos en el área de Kupians durante el último día, informó el general portavoz del Ministerio de la Defensa. En la dirección de Kupians la aviación de asalto del ejército y la artillería del grupo de batalla occidental arremetieron a unidades del ejército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 de una misión de contraque que se había planeado por parte de las AFU y fallaron cerca de Ban debido a